Ok, muchísimas gracias, buenas noches Estamos ya de nuevo otra vez aquí en vivo y en directo qué, qué gusto saludarlos una vez más desde la mitad del mundo Mi nombre es Henry Pineda Y te doy la más cordial de las bienvenidas Estamos de nuevo otra vez aquí en vivo Vamos a continuar grabando esto Qué chévere, bueno, vamos a darle un poco más de tiempo para que la gente Y nuestros queridos amigos se sigan capacitando en este tiempito que quiero incomodarte con este diseño que estás viendo ahí en, en, en pantalla realmente eh, mi objetivo es que puedas hacer esto en pocos pasos para que puedas obtener grandes resultados, bueno de eso se trata es la filosofía de todas estas clases gratuitas que estás teniendo conmigo en línea prácticamente todas estas noches y donde quiera que te encuentres quiero que me saludes ahí abajo, me des un me gusta y al final del video también lo puedas compartir sin ningún problema. Eh, como te dije, mi nombre es Henry Pineda, estoy aquí desde la hermosa ciudad de Ibarra, llevándote esta información para toda Hispanoamérica. Y esto es lo que vamos a hacer en esta noche. Y voy a tratar de ser lo más rápido y lo más conciso que se pueda. Así que le damos la bienvenida a las personas que se están reuniendo en este momento. Hola, muchísimas gracias. Al final, también... Te voy a presentar estas variaciones que puedes hacer utilizando esta técnica que estás a punto de descubrirla. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que puedas eh, probar con algunas herramientas que te voy a dar aquí de manera directa en Photoshop. Y así que vamos a empezar. Ok, si lo, vas, si lo ves eh, muy bien, voy a hacer un. Voy a trabajar sobre la capa 4, que es la que está aquí. Es la que. Eh, es esta pared que estás viendo ok y en la parte inferior tengo el texto que está ahí ya presente muy bien, sobre la capa 4 voy a presionar la tecla de alt eh, para crear una máscara de recorte no justo en la mitad de las dos capas al clic para que se pueda generar ese efecto que está viendo ahí eso se llama una máscara de recorte voy a seleccionar las dos capas y voy a poner control G la idea es agruparlas y poderlas acoplar. Es decir, estas dos capas que están ahí, me voy aquí al panel de capas y voy a poner Control-E o Comando-E. La idea es dejarlas ahí como estás viendo sobre una capa flotante. Voy a duplicarla a esta capa y la voy a ocultar. A la capa que acabé de acoplar, eh, voy a hacer lo siguiente. Si voy a acoplarla con el fondo que está ahí, voy a poner otra vez Control-E para generar ya una sola capa una vez que ya está esto ahí voy a empezar a hacer esto que me gusta muchísimo que es rotar la imagen en 90 grados para colocarle un filtro que se llama viento así que me voy a filtro, estilizar, viento una vez que ya lo hemos elegido ahí Voy a elegir el método viento y desde la izquierda para que me pueda generar este efecto que estás viendo ahí, voy a dar clic en OK. Y lo voy a repetir una vez más. Entonces la idea es que pueda hacerse ese efecto que está ahí. Ahora lo voy a seguir rotando en 90 grados a favor de las manecillas del reloj. Si gustas puedes hacerlo de la, del otro lado también, pero siempre voy a repetir dos veces el último filtro. Así que me voy a filtro y voy a repetir otra vez el segundo filtro para que puedas ver esto. Otra vez lo voy a volver a rotar en 90 grados y le voy a regalar dos veces el mismo filtro. Bueno, estos filtros a mí me permiten generar texturas y eso es básicamente lo que quiero hacer. Y al último, pues simplemente lo que hago es regresarlo a su estado natural, como lo ves ahí. Voy a desocultar la capa, la capa que estaba presente y en la capa duplicada, en estilos de capa le vamos a poner un bisel y relieve. Igual la idea aquí es que pueda eh, dar un bisel y un relieve para sacar más la, la textura que está ahí. Eh, puedes probar con cualquiera de las opciones que está ahí, pero yo le voy a dejar esta y simplemente voy a dar clic en OK. Una vez que he dado clic en OK, mira, lo tengo ya casi, casi chévere. Yo te aconsejo que en este punto puedas probar con algún modo de fusión. Simplemente yo lo voy a dejar ahí Como te digo lo puedes probar tranquilamente Ahora voy a trabajar con estas capas de ajuste Que a mí me gusta muchísimo trabajar con el grupo 3 No sé si alcanzas a ver que está dividido por una línea Pues este es el primer grupo, el segundo grupo Y el tercer grupo a mí me permite mejorar el color De lo que yo estoy trabajando dentro de Photoshop Así que me gustó muchísimo el equilibrio de color Ahora el equilibrio de color trabaja con eh, colores complementarios es decir el color complementario del rojo es el cian si quieres regalar un poco más de cian aquí a tu a tu a tu propuesta lo voy a estar un ratito aquí desde, desde su menú contextual para que se pueda ver bien si quieres regalar un poco más de cian si quieres regalar un poco más de verde bueno regalar entre comillas no o un poco más de amarillo ya depende mucho básicamente qué es lo que quieres hacer Así que voy a hacer un poquitito menos de amarillo un poquitito menos de verde y un poquitito menos de cian Aquí básicamente son los valores con los que quieras jugar Sin ningún problema puedes dejarlo realmente ahí No pasa nada, ¿no? Ahora voy a cargar la selección de la capa La capa que está ahí Y en este momento voy a trabajar con el comando curvas Te recuerdo que el comando curvas sirve para corregir color dentro de Photoshop Y realmente es un comando muy poderoso para corregir color más adelante, en algunas sesiones que voy a tener, te voy a explicar con más tranquilidad cómo corregir imágenes dentro de Photoshop utilizando este panel. Pero este panel también sirve para hacer efectos creativos, así que lo voy a utilizar con fines realmente creativos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar canal por canal. En el canal rojo, una cosa importante es hacia abajo, esto eh, se vuelve el color complementario que viene a ser el cian. Y hacia arriba se convierte en rojo. Ya mismo sale, perfecto, ahí está. Entonces, la curva que yo quiero hacer es más o menos así. Que me esté dando este tipo de efectos. Que sea un poco roja y también que sea un poco cian. Muy bien, una vez que ya hago esto que está aquí, me voy a la capa verde. La capa verde, de igual manera, hacia abajo se hace magenta y hacia arriba se hace verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer Vamos a utilizar una curva en sentido contrario al que hicimos a la anterior Más o menos un poco por ahí, ¿no es cierto? Mira, esto está, me está quedando súper bien, está quedando así como para quedarme con la boca abierta Súper chévere Me Voy al canal azul y en el canal azul el opuesto complementario del azul es el amarillo O sea, hacia abajo se va a hacer más amarillo y hacia arriba se va a hacer más azul Entonces yo no lo quiero hacer tan amarillo porque ya tengo demasiado amarillo en este diseño Pero sí lo voy a hacer un poco más azul, más o menos por ahí vamos a ver qué tal nos va quedando y efectivamente está esto casi casi como para chuparse los dedos pero yo solamente he trabajado con dos puntos ahora si gustas puedes aumentar un tercero, un cuarto, un quinto ya depende mucho cómo lo vayas investigando pero la verdad te recomiendo trabajar canal por canal para que puedas realizar efectos como los que están aquí presentes ¿ok? entonces una vez que ya lo tienes pues en este momento qué es lo que vamos a hacer ¿Te acuerdas que hemos creado una capa que se llama equilibrio de color que está ahí presente? Voy a dar un clic sobre la miniatura de capa para trabajar de manera directa sobre la máscara de capa. ¿Qué, qué significa esto? Mira, súper sencillo, ¿eh? Clic en la máscara de capa que está dentro de la capa de ajuste. Pincel, color negro por delante. Entonces la idea es borrar el contenido... O borrar la máscara de capa. Ya, prácticamente lo que yo voy a hacer en este momento es simplemente darle un remate visual. Puedes elegir cualquier lado que, te soy súper sincero, te va a quedar súper, súper, súper bien. Y es lo que estoy haciendo yo en este momento. Simplemente dándole unos toques de magia, por así decirlo, ¿no? Simplemente mejorando esto. En realidad, lo que estoy haciendo es... Trabajar como lo ves aquí sobre la máscara de capa Ok um, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Y ahora sí, ya lo tenemos totalmente listo Por cuestiones de tiempo no voy a entrar a hacerlo Sobre la parte in, in, te, interior de aquí del, del, del, del, De lo que está aquí Pero bueno, ya con lo que estás viendo Me estás entendiendo Me ha gustado muchísimo esta parte que está aquí Este Yo te invito a que pruebes eh, con más capas de ajuste Con modos de fusión Mira que aquí no le pusimos En donde está el bisel y relieve No le pusimos un modo de fusión ¿sí? No le pusimos un modo de fusión Que realmente te puede quedar súper bien Como te digo esto es cuestión de probar, probar y probar A ver qué tal va quedando En este momento le puse un modo de fusión Aquí a la capa que se llama superponer Al respecto también estuve trabajando con más efectos y mira, también puedes hacer este tipo de, de acabados O el que está aquí también Y por qué no, también mucho tiene que ver el tipo de letra al respecto de lo que estás haciendo O también puedes probar con el que está aquí Y este es el que lo socialicé en esta mañana Muy bien, ¿te gustó? No te olvides darle un me gusta Por favor, ayúdame a compartir esta información Para que cada día nuestra comunidad a nivel hispanoamericana siga creciendo y así mismo para ya terminar esto, te invito a que me sigas en todas las redes sociales donde me puedes encontrar que actives la campanita para que recibas notificaciones en vivo y puedas realmente capacitarte conmigo de manera directa y personalizada aquí con estas charlas en vivo. Se despide de todo corazón, te mando un abrazo súper fuerte desde aquí desde la mitad del mundo hacia todo Hispanamérica mi nombre es Henry Pineda Suárez y nos estaremos viendo muy pronto, cuídate mucho. Y las sugerencias son bienvenidas. Muchísimas gracias y hasta mañana.